Estación de bomberos, día de visitas. ¡Ay, estoy! ¡Qué emocionante! ¿Tu primera visita a una estación de bomberos, de verdad? Sí, a ustedes les encantó su primera visita a la estación. ¿Recuerdas cuando trajimos a Meg?